Amazing. De todo esto y quiero esconderme Tus mentiras provocaron Que espere mi muerte Si te estás yo estoy mal Y no entiendo la razón Dime que este es el final De cada grito de dolor No sirves para nada Y no aprendiste por lo visto Que no sirven tus palabras Ni siquiera me resisto Pero todo es tu culpa Sabes que por ti existo Te odian por lo que soy Y no somos tan distintos Trato de pedir ayuda Pero quién me lo creería Siempre fuiste la razón Por la cual no me quería En ti no hay nada bueno Y mi mente no te olvida y con este veneno que me consume la vida. Te lo dije mil veces y ya sabes la respuesta. Ya no puedes ni dormir, y aquí todos te detestan. Y ya sabes qué hacer. Cuando alguien te molesta, no te va a pasar nada si te agreden tu contestar. que si no regreses, sé que mi mente te olvida. Poco a poco voy perdiendo el miedo a lo que digas, porque todo sale mal. Cuando escucho tus mentiras, sé que no eres real, sé que sin mí no tienes vida. Me voy. Porque la vida ya no tiene solución Perdí la guerra y ya no tengo salvación No tengo suerte, no soy tan fuerte, llegó la muerte hoy Solo soy yo y si pierdo, perdemos los dos Aunque te miento. Esto siento oh, es mi rencor es. Si me miras y te miras sigue siendo como yo Todos piensan que estás loco Y nadie te presta atención Solo deja que me encargue De toda esta situación Siempre fuiste la sombra Que lo mis pensamientos Y no quise lastimar a nadie En verdad lo siento Me cuesta controlar A mí me siento tan perdido Dime qué ganas con esto Siento que no he vivido No sirve lo que dices Solo ve tus cicatrices Y pase lo que pase En vos seremos infelices Me cansé de esperarte Y ahora yo tomo el control Porque si tú no lo Haces entonces lo haré yo ¿Qué pasaría si fueras tú quien estaría abajo de la piel? Y yo el que maneja tu trabajo Miénteme y escóndeme todo lo que quieras Sé que todo lo que esperas al final se irá al carajo Nunca te diste cuenta que eras el maniquí La vida la domina, la mente adivina quién falló Fue un gusto encontrarnos pero esto termina aquí Nunca quisiste hacerlo tú, entonces lo haré yo Me voy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 y me llevará a mi muerte O a mi liberación O a mi liberación